Vamos a contar del 1 al 10. 1 2 3 4 5 6 7 ocho nueve diez contemos otra vez uno béisbol dos elefantes tres ratones globos 5 monos 6 patos 7 llamas 8 donas 9 perritos 10 tiene Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez buen trabajo.